Sí. Girafa, by the sea Girafa errática, miope, sin gafas perdida por el mar Girafa estática, miope, simpática Girafa errática, que... la vida solo residía a la altura de la estantería viendo el mundo pasar mirada de un animal con tapa ojos con miedo a cabalgar la visión de un juguete errático, no ve lo que le viene Se miente cuando cree que siente las olas al navegar. Intenta oler la sal y entonces es cuando su mente empieza a soñar. Un día es tan fuerte su deseo de ver el mar que con su fuerza errática cae de la estantería anulando por fin su visión persiana de bruces en la grasa, estática del taller mecánico, sito en la calle número 35, Coco, propiedad de Don Prudencio Fernández. Pasan los días, sin las gafas, pasan los meses, en la grasa. Y cuando cree que pasó la esperanza, la mirada de una niña le hace volar. Casualidad o casualidad, precisamente ese día se dirigían a la playa de Don Prudencio Fernández y su vienda a volar. Una cometa, a falta de hilo para la cometa, el abuelo pasó por el taller y solo una niña como esa podía ver la jirafa perdida de grasa y su meta. Ver el mar, la cogió en volandas, la llevó hasta el mar y tal cual se imaginaba esa jirafa errática, simpática, el mar era la libertad.